Soy Leonardo Espinosa, perteneciente al Movimiento Evita Maimará, a la unidad productiva textil. Eh, hicimos contacto con la uva, los cuales ellos nos proponen hacer los barbijos. Hola, eh, me presento. Mi nombre es Quispe Doris Gisela. Soy de la localidad de Maimará, departamento Ticara de la provincia de Jujuy. Estoy a cargo de una unidad productiva textil y e indumentaria y bueno está compuesto por siete mujeres todas eh, madres solteras y la verdad que nos pareció muy bueno sumarse ya que eh, por la, el tema de pandemia nos quedamos muchas sin trabajo tengo compañeras que bueno no tienen la posibilidad de una máquina de coser y bueno ellas son las que cortan hay otras que doblan y bueno hay otras que, que cosemos yo soy una de las que cose Estamos en una zona geográfica muy diversa. Aquí la pandemia, la verdad que afectó muchísimo, ya que la zona donde estamos es productora, productora de, este, agrícola, y se movía mucho con el turismo, con los otros pueblos aledaños que son más turísticos, y con la pandemia eh, se quedó sin movimiento. La propuesta que nos hizo este, Rosario y La Uva eh, fue muy buena la verdad porque pudimos seguir trabajando así ayudar a, a las familias ¿no? de la unidad productiva y además de eso poder dar a la gente un barbijo que realmente les proteja acá hay pueblitos en los cerros que no pueden acceder a un barbijo de estos uh, por la distancia eh, por el desconocimiento y poder llegar a ellos eh, fue un alivio y la verdad que una alegría para nosotros, ya que nos hacemos parte eh, de este movimiento más grande, que es hacer los barbijos y poder ayudar a la gente a protegerse. Y lo que más nos pareció importante es el tema de la donación, porque... Y con, esta, con esta donación llegamos a instituciones como centros de jubilados de toda la quebrada. Después eh, hicimos donación a instituciones como comunidades aborígenes de diferentes localidades de acá de, de la quebrada. También llegamos a, a los municipios porque debido a, a esta pandemia el gobierno también eh, quitó muchas ayudas y bueno sabemos que el personal de, de los municipios también no tenían en condiciones la, la, la ropa la, el tema de bioseguridad y bueno a nosotros nos parece también muy, eh, nos eh, nos grata mucha la, la importancia de que nosotras seamos autora de esto no porque si bien eh, traen barbijos de, de, de Buenos Aires, que se venden por las redes sociales, a nosotros nos no gustó el tema de la producción porque es venta directa y bueno, con un precio muy accesible y bueno, de ese precio accesible eh, eh, también nosotros no, tenemos una remuneración.